Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy, además de alumnos, pues parte del equipo docente, que nos acompaña, ha despertado mucho interés el tema. Eh, nos acompaña Fernando Rodríguez, Él es el director de desarrollo de negocio de Bizum. Eh, bueno, Bizum en España es famosísimo, es, oh, sí, sí, ¿no? lo usamos. ¿Quién no ha, no ha comenzado A un a un Bizum. Como me comentaba antes, Virginia, que te ha acabado con los amigos distraídos, donde cuando repartíamos las cuentas, él, ya te lo pagaré, se ha acabado, gracias a Vizu, y decía a Virginia que te quería dar las gracias. Entonces, bueno, Fernando académicamente se ha formado en diferentes universidades y escuelas, UNED, Universidad Politécnica, ESADE, eh, profesionalmente ha estado en Acentu como consultor de estrategia, y bueno, lleva cinco años ya en Vizu. Entonces, bueno, poco más, eh, me dejo por charla. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y gracias a todos los asistentes por, por emplear unos minutos de este miércoles, para, sobre todo para que podamos contar, contar qué es Bitcoin, qué consiste y qué es lo que hemos hecho durante todos estos, durante todos estos años. ¿vale? Aunque seguro que en gran parte de vosotros pues ya conocéis el, el servicio, yo creo que sí merece la pena. Pues hacer un pequeño pues, barriendo general, desde el contexto de cómo empezó pues, la idea, que, cómo se formó, ¿no? cómo se puso de acuerdo tanta gente para, para idear este servicio y para lanzarlo comercialmente al, a la calle. Eh, también algunas cositas pues, que quizás no, no son tan conocidas, ¿no? pues, como oye, cuando esto se lanza, eh, se tiene que tomar una decisión en cuanto a cuál es la, el nombre ¿no? de qué es que iba a tener. También significa algo, luego os lo presentaré pero el nombre de Vicin, pues no, no estaba entre los eh, candidatos al principio para ser para, para, para el, el nombre definitivo. Eh, luego sí que comentaré pues, un poco los atributos que yo creo que han hecho diferencia a la Vicin en todos estos años y por último acabar pues, con el, el, los hitos principales que hemos conseguido durante este tiempo y cuáles son los aspectos fundamentales que vamos a seguir trabajando de cada que yo. Bueno, en primer lugar, hay eh, señales ha por la fuente, ¿no? en primer lugar, eh, ¿cómo, ¿cómo surge esto? El EICU no pues dicho, deja de ser una solución eh, innovadora dentro de, la, dentro de la industria financiera. Fue un proyecto coral eh, que supuso pues, eh, eh, conseguir aterrizar algo que se estaba haciendo en Europa, que era pues, el, un esquema de pagos inmediatos, aunque seguramente, no sé si os acordaréis, pero antes los, los IBANES no tenían una cosita de delante que era el, el, digamos, el identificador de país. Antes no había una estandarización en Europa para que permitiera pues, eh, hacer cuentas eh, transfronterizas. Eh, hubo un proyecto por parte de, liderado por, la propia, eh, por, por el propio Banco Central Europeo que permitió estandarizar las cuentas y permitir que en cualquier país se pudiera pagar de la Unión Europea pues, con una transferencia instantánea. Y con la transferencia, y lo que se hizo sobre apoyándonos en, en ese estándar SEPA, que se llama es hacer una evolución hacia lo que son los pagos inmediatos. Antes, pues los una transferencia normal. Bueno, hoy en día sigue, sigue pasando. Si no utilicéis una transferencia normal, puede tardar entre dos o tres días hasta que la otra persona le llegue a su público. ¿vale? Esto con los pagos inmediatos no ocurre. ¿vale? Con los pagos inmediatos, eh, los, eh, el estándar país eh, que fue un mandato de Banco de España para que todos los bancos en España lo instalasen, lo, instalase, lo configurasen, lo que, se hizo, lo que se hizo aquí fue colectivamente definir, bueno, pues ya que tenemos que hacer esto, porque es un mandato del de Banco de España, ¿por qué no aprovechamos y montamos un servicio sobre, esa, sobre ese estándar que permita comercializar el servicio pues de una forma mucho más amigable? Entonces ahí estando, pues eh, se montó un proyecto, un proyecto entre distintas asociaciones de banca, eh, que, que fue la forma de articular el servicio. ¿vale? Es decir, aquí pues, intervino casi toda la banca española, eh, solamente quizás la, la ausencia más relevante en ese momento fue por el ING, porque ya tenía una solución que se acordáis, llamaba TUI, eh, que todavía la siguen teniendo, eh, y en ese sentido, pues a través tra sobre todo de las distintas aso aso aso aso aso aso asociaciones de banca, asociaciones de la banca, eh, las de cajas de ahorro, el CECA, pues es como se monta ¿no? este, este proyecto, pues se montan distintos grupos de trabajo, que definan desde pues, el grupo de marketing, grupo legal, el eh, grupo jurídico, grupo comercial, grupo de estrategia. Es decir, que, que define un poco las bases de todo lo que se tendría que ir aprobando de los distintos hitos de validación con las entidades financieras para avanzar el, el servicio final ¿vale? Entonces, de esta, de esta corriente llegamos a, a los 2016, que es cuando nace la marca. ¿vale? Eh, nace la marca por encima del estándar de pagos inmediatos para comercializar, como digo, pues algo tan sencillo como vincular el número de teléfono de los usuarios bancarios con su número de cuentas. De esta forma conseguimos que el usuario, sin necesidad de un elemento tan farragoso como es el número de cuenta, eh, que normalmente pues, eh, es un rollo tener que pedirlo, almacenarlo, copiarlo, pues directamente accediendo a la cuenta de mi, de mi teléfono móvil, a, a la agenda de mi teléfono móvil, pues selecciono un usuario y ya por un lado me dicen si es usuario de Bitum. Y por otro lado, pues soy capaz de asegurarme de que ese dinero ha llegado de forma inmediata al otro lado. ¿vale? A fecha de hoy, pues en 2029, eh, 32 bancos ya ofrecen el servicio. Cubrimos virtualmente el 100% de los, de los usuarios bancarizados en España, más o menos el 99%. Y ya como comentábamos antes al, al principio de la, de la charla, pues hacer un es la forma más, eh, más popular de requerirse a los pagos empresa. Si nos fijamos en Europa, pues en Europa no, Bitcoin no es un caso raro, en Europa hay muchas otras soluciones que están presentes desde hace tiempo, yo casi te destacaría pues, el, el mercado nórdico, Eso es un, son países que quizás están muy por delante a la hora de eliminar el efectivo de su día a día, algunos han dejado incluso de acuñar moneda, y el problema es que se están viendo que hay una brecha nacional de una población mayor que todavía no está preparada para prescindir eh, del efectivo. Entonces, Yo creo que es un buen reflejo en el que mirarnos de, de hacia cuál es el camino al que vamos a atender. Eh, esto es en 2021. Como veis, es un mercado bastante fragmentado, pero eh, a partir de 2022 eh, se introduce una novedad. Eh, hay un proyecto en marcha por parte de los grandes bancos en, en Europa. Pues Están bancos españoles, bancos franceses, bancos alemanes, bancos belgas, holandeses, eh, polacos... Que lo que están haciendo es tratar de definir un esquema paneuropeo de pagos. ¿Qué significa un esquema paneuropeo de pagos? Pues bueno, igual que sonarán marcas como USA Mastercard, que no son marcas españolas, perdón, europeas, ¿por qué no eh, ganar soberanía en el terreno de los pagos que se está considerando como un sector crítico dentro de la economía y que exista pues, una iniciativa paneuropea de forma que no se dependa de terceros a la hora de pues, eh, eh, permitir transacciones entre, entre personas y comercios, ¿vale? Eh, por hacer un, un pequeño foco en, en las distintas eh, soluciones, aquí quizás se ve muy pequeño, ¿vale? Pero bueno, eh, destacar solamente pues que Bizum eh, ahora mismo tiene 18 millones de, de usuarios y transacciona más de 50 millones de operaciones al mes. ¿Vale? Eh, ¿alguna, ¿Alguna solución similar en este sentido? Pues por ejemplo, la SUECA. La SUECA por la mitad de usuarios transacciona la, las mismas operaciones que los ¿Vale? lleva más tiempo que dicen en el mercado y además también, como he comentado antes, es un mercado mucho más maduro quizás en el terreno de la digitalización. De hecho, es que el 90% de la población mayor de edad tiene Swiss, que es la solución sueca. ¿vale? Eh, algunas otras soluciones no han funcionado muy bien. De hecho, por ejemplo, sobre todo la solución francesa y, y alemana quizás no están funcionando del todo bien. Eh, de hecho, si os fijáis, son de las únicas que no, no he conseguido eh, obtener no el número de transacciones men, eh, mensuales que, que procesan. ¿vale? Pero, eh, esto esperamos que el año que viene, si sigue adelante el proyecto, el proyecto de panel europeo de pagos, llamado EPI, pues eh, hará que se, que se cohesione cada vez más. ¿vale? Dentro del contexto de digitalización de la banca, yo creo que es muy importante destacar cuáles son los factores de éxito que creemos que, que han determinado en el, en el éxito de ¿vale? Por un lado, en España eh, hay una dependencia muy grande del efectivo, el, el, el, somos uno de los países que más acceso al efectivo teníamos, porque teníamos una red de, de cajeros de las más abundantes de Europa, por ejemplo, de habitantes, era de las más abundantes. Sabéis que eso ha provocado pues, que eh, cada vez más pues, la, se estén cerrando cada vez más oficinas bancarias, porque es cierto que a medida que aumenta la digitalización, pues quizás el, el tener un acceso, un puesto de entidad efectivo y una oficina bancaria, pues quizás ya no sea tan, tan relevante. ¿vale? También somos uno de los países que más penetración de teléfonos inteligentes, que, que es el, el principal eh, vehículo de ¿no? es eh, somos uno de los países donde hay mayor número de, de smartphones por, por habitante. A su vez también, pues, eh, como comentaba antes, la, la transición a la digitalización. Eh, se está apostando mucho porque cada vez los canales remotos sean el, el prioritario de los usuarios. Esto es cierto que quizás pues, eh, a costa también de, de, de cobrar ciertas comisiones a los usuarios por la oficina. Pero bueno, yo creo que en el fondo es una de las tendencias que no solo estamos viendo aquí, sino también en, en toda Europa apostando por los canales eh, digitales. Y luego yo creo que un factor también que, que ha determinado que la industria financiera se pusiera de acuerdo en, en esto es por la competencia. Eh, creo que eh, no nos no descubro nada si, si os hablo de Facebook, Google, Apple o Amazon como grandes tecnológicas que ya tienen eh, cada vez más un, una, un pie en, en servicios financieros. Estos, estas tecnológicas lo que tienen ya son millones de usuarios y una, de una experiencia de usuario pues, mucho más ágil. Eh, que les hace pues, eh, crecer mucho más rápido en sus, en sus ofertas. ¿no? Eh, eh, WhatsApp mismo pues, está probando un servicio de pago entre personas en Brasil. ¿no? Es decir, que están dando pasos para, para cada vez ofrecer servicios financieros a, a sus clientes y eh, Bizum nace pues, como respuesta a esa, a esa amenaza, ¿no? como una, una, una apuesta defensiva para tratar de mantener la vinculación de los clientes con, con su banco, ofreciéndoles un servicio pues, que sea innovador, digital y eh, conveniente. ¿vale? Eh, el auge del, el de los pagos, pues bueno, el auge de, los, eh, de las tecnologías y los pagos, aquí he extractado seis noticias que pues, yo creo que, que, que desprenden un poco, cuál ¿no? es el estado en el que, en el que mencionaba, pues, bueno, desde Paypal, que sabéis que también es otra de las eh, soluciones americanas que está muy presente, no solo en, en pago en comercio, sino también en pago entre personas, eh, la noticia que comentaba antes de, de, de, de, de WhatsApp en, en Brasil. De hecho, pues la, la propia, la propia, el propio periodista pues, eh, nombraba como el visit de WhatsApp esta cuestión en Brasil, ¿no? para, para que se vea cuáles son las semejanzas que están, están, por están apostando. Y luego, pues, por ejemplo, Facebook e Instagram, que están sacando soluciones para que las tiendas que deseen eh, comercializar productos y venderlos a través de, de sus distintas cuentas de redes sociales directamente. Eh, pagando a través de Facebook Pay, que es una solución que han sacado de nueva a todas las eh, suites de familias de, suite de aplicaciones de, de Facebook. Y, bueno, y luego Google, que, que se está planteando también sacar cuentas corrientes para sus usuarios, igual que ahora mismo tenemos Google Maps, Gmail pues, y otras suites de servicios de Google, pues Google también está explorando la opción de, de sacar una cuenta bancaria para sus clientes. ¿vale? Eh, también lo que estamos viendo en terreno global... Es que eh, los servicios financieros se están agitando mucho, eh, no solo por parte de la industria bancaria, sino por agentes externos. ¿no? Ya veíamos pues, las grandes tecnológicas, pero no son solo las grandes tecnológicas. Estamos viendo que eh, en cuanto a unicornios en el mundo, unicornio es una empresa que ya vale más de mil millones de, de euros. Eh, la, el vertical que más, eh, que más eh, empresas acogen es son los servicios financieros, ¿vale? Son las fintech que no viene además de, de, de, de aportar finanzas y tecnología es una empresa que ofrece servicios financieros de una forma mucho más ágil y sin el legado de de, de unos sistemas pues mucho más que han tenido que desarrollarse hace, hace mucho tiempo como le pasa ahora mismo a la banca, ¿vale? Y por no hablar de, de las criptomonedas, ¿vale? Pues desde la creación del Bitcoin pues han surgido pues miles de criptomonedas seguramente alguno de los que está en la sala pues tendrá su pues Coinbase o alguna solución de estas en la que tiene criptomonedas eh, en, en, su, en su cartera. Y lo que estamos viendo es que cada vez pues, vienen a eh, responder un poco más, eh, no tanto al status quo eh, privado de la banca, sino al status quo de los reguladores. ¿vale? Los reguladores en Europa, ¿sabéis que el Banco Central Europeo es el único capaz de emitir moneda? Pues lo que vienen las criptomonedas es a romper un poco esa, ese, ese, ese dominio de los reguladores bancarios. Y en este caso, pues incluso eh, Facebook eh, ha, ha sacado recientemente, de hecho hoy sacado una noticia, de que ya ha lanzado su monedero eh, de criptomonedas, que llaman Novi, eh, en, en Estados Unidos y en Guatemala. ¿vale? Es decir, eh, eh, han incorporado eh, no solo un, una divisa de uso corriente, como puede ser el dólar o el euro, sino que han incorporado una criptomoneda dentro de su, dentro de su monedero para poder... Eh, acertados. ¿vale? Bueno, ese es un poco el contexto de cómo nació esto. Eh, ¿Cómo comenzó todo? Pues bueno, primero había que ponerle un nombre. ¿vale? En ese sentido, pues el desafío, estas son, estos son eh, eh, presentaciones eh, tal cual de la, de la agencia de branding que, que planteó el, el desarrollo ¿no? a la hora de explorar cuáles los, eran los candidatos a, a, a elegir el, el nombre comercial. ¿vale? Eh, este era el desafío que se planteó. Y vosotros me diréis si se ha conseguido o no. El desafío era conseguir una palabra más de vocabulario diario de las personas para integrar nuestras formas de vida eh, en relación con el pago por fondo. Yo creo que el desafío, eh, a pesar de que yo cuando entré en BISU, no me creía que esto fuera posible, hace, hace cinco años que eh, era hacer un BISU pues fuera la forma habitual de recibir estos pagos, pero creo que el desafío se conseguido los candidatos que, que, que, que intentaban cumplir este desafío, no lo sé si los veréis muy bien, pero bueno, los veo. One to Pay, Pagando, Bizum, Kuikab, Tatku y Cuento. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de cuáles eran la, la, la, las distintas opciones que, que se plantearon a las entidades financieras para montar el, esto. Es decir, que en el fondo pues, mizum, eh, pues como casi pues cuando, cuando nace un hijo, le pones un nombre, que al fin y al cabo pues, se, se piensan en muchas cosas pero, pero pues, nombres un poco, un poco raros como pagando o cuento que suena que se nos hace raro que, que formara parte de, estas, de estos candidatos finales que, que estuvieron muy cerca ¿no? también de, de, de, de ser el candidato. ¿Y esto cómo se hizo? Bueno, pues básicamente, eh, porque por os hagáis una idea, esto se suele llevar a un, a un grupo de personas, es decir, pues, se contacta pues, con un que es como un abanico de, de distintas, eh, que, que, que representan a parte de la población, pues desde jóvenes, menos jóvenes, gente más digital, gente menos digital, para ver qué asocian, cómo asocian ese nombre a lo que le explican. ¿vale? Es decir, una nueva forma de pagos basada en el móvil y que permite hacer cuenta, eh, transferencias cuenta a cuenta de forma instantánea. ¿vale? Pues para que se lo hagáis una idea, pues, pues eh, One2Pay, por ejemplo, fue la ganadora en asociación con la industria financiera. vale visto eh, por ejemplo, pues se asociaba a algo digital, pero se asociaba muy poco con la banca, ¿vale? Eh, por ejemplo, TAPTIF tenía incluso pues, más asociación digital que visto pero eh, y, y, y, incluso más asociación con la banca que Dizum, ¿no? Es decir, para que os pues, hagáis una idea de cuáles fueron eh, cuáles fueron los, los eh, la, las directrices que se siguieron cuáles fueron el feedback que se recibe por parte de los usuarios y qué es lo que acabó pues, determinando que dicen fuera la gestión de nombre perfecto Una vez que se escoge pues ¿qué se hace? Pues eh, se, se define cuál va a ser un poco el uso de la marca, es decir, se tiene que definir un manual de marca, que en este caso era fundamental eh, establecer bien las reglas de juego, ya que en más de 25 entidades financieras eran las que tenían que poco a poco implementarlo dentro de sus canales. Pues bueno, se dan cosas muy básicas como el logo no se puede tumbar, el logo no se puede achicar, no se le puede añadir eh, sombras, no se puede cambiar la fuente, no se puede poner torcido. Entonces, al fin y al cabo, pues eh, a base de, a base de, de, de especificar pisos incorrectos, se, se interioriza con la forma estándar. ¿no? Y luego también lo que se define es que las entidades financieras puedan tomar el logo y hacerlo suyo. Es decir, puedan, puedan poner los colores que. que pues, Bankia, bueno, Bankia ya no existe, pero bueno, Bankia este verde, de aceituna, verde, eh, azul, sábado el azulón, Santander, el rojo, o sea, para que veáis un poco que luego la marca se define en función de cada una de las entidades que vayan a hacer uso de la misma, ¿vale? Y hay que definir los valores, ¿vale? los valores del bizum pues básicamente eh, los atributos diferenciales que se pensaban que tenía tenían las soluciones, pues son una solución de pagos a través del móvil, en tiempo real y de contacto. ¿vale? Cosas muy sencillas que ahora veremos que no funcionaron muy tan bien cuando, eh, cuando se hizo la primera campaña de, de, de marketing. ¿Vale? Y bueno, un poco, eh, utilizando un poco las letras de ISO, pues para que eh, se fijaran un poco más cuáles eran los atributos que se querían, que se querían vender. Este sigue siendo nuestro, nuestro logo nuestro, nuestro moto que se dice en inglés. Si llevas móvil, si llevas dinero. Presume muy bien eh, la esencia de Vizu, es decir, Vizu funciona... Eh, vinculando el número de teléfono y a través de la aplicación móvil de, de El 6 de octubre de 2016, hace poquito pues, hicimos los cinco años, la semana pasada, pues, tuvimos un encuentro con, eh, con medios donde se hizo pues, la presentación eh, de Bizum. Este es Ángel, eh, el, el director general de Bizum. Y eh, no solo se acompañó desde el punto de vista de prensa, también se acompañó pues desde el punto de vista de comunicación marketing. Eh, no sé si alguno recordáis esta campaña de marketing, creo que casi ninguno la recordaréis. Eh, eh, era muy chula, el problema es que de todos los atributos que hemos visto antes, quizás no se entendió bien cuál era el, el, el target eh, al, que tenía que, al que tenía que enfocarse. ¿vale? Se decidió apostar por una campaña de marketing eh, muy joven, eh, muy alejada de la banca, es decir, que, no, que no se asociaba para nada mismo con mi entidad financiera, y eh, pensando sobre todo, como digo, en, en, en que iban a ser la gente más joven los primeros que iban a pensar. ¿sí? Eh, se representaron casos de uso. En este lado, pues era, eh, era un, una persona que se iba a despedir de su empleo sí. y entonces al revés vez de saldar los, los pagos, pues hacía a través de un Y en este caso, pues estaban en una oficina y, y se, respond, y se, y se eh, eh, eh, devolvía el dinero, pues adelantado a través de un eh, era una canción muy chula la que la acompañaba en los spots. Eh, una canción de, de Little Richard que es eh, Say you say me. Era Pay you pay me. Pero, eh, como habéis demostrado, pues no, no recordáis ninguno esta, esta campaña. Eh, eh, quizás porque no... Eh, era difícil contar eh, que era distinto con estos spots. ¿no? Entonces, bueno, aprendiendo de estos errores nos dimos cuenta de que una de las cosas que teníamos que, que vender sobre todo en Bizu es eh, la asociación con el banco, ¿vale? Es decir, al fin y al cabo, tú cuando tienes que empezar a usar un servicio financiero nuevo, eh, eh, si no sabes quién está detrás, nos pasaba en Focus Group cuando empezamos que, que na, na, no se sabía que era, ni, ni de quién era, se pensaba que eran pues, eh, dos chavales que en un garaje y habían conseguido venderle esto a los bancos, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lo que nos dimos cuenta es que teníamos que entreponer sobre todo que viste en un servicio de, de, de, de, de, del banco para ti. Eh, y nos dimos cuenta también de que el usuario principal de Vizum durante estos primeros eh, momentos, estas son algunas de las primeras creatividades, ahora vemos que hemos evolucionado mucho, ya no son creatividades tan, eh, tan sencillitas eh, empezamos a, sobre todo a crecer en los distintos canales de redes sociales, empezamos en Twitter y Facebook y más adelante llegamos a, a Instagram. Lo que vimos es que sobre todo el, el, el usuario que utilizaba Vistro era un usuario pues, eh, pues entre 30 y 40 años, que tenía ya pues una relación con el banco de tiempo, que estaba acostumbrado a operar a través del móvil y que sobre todo pues tenía, un, eh, tenía unos, unos ingresos habituales que le, le ayudaban pues sobre todo a manejar el, el dinero pues con transferencias o pagando el alquiler. Porque pues, entonces esos fueron los primeros usuarios de, de Entonces tuvimos que cambiar pues un poco toda la comunicación del servicio y sobre todo apalancándonos en, en, en la venta del propio banco, y a un segmento de, de, de público que respondía mejor a ese tipo. Entonces, bueno, eh, respondiendo, respondiendo a esta necesidad, pues eh, nos dimos cuenta que pues, las entidades financieras también empezaron a hacer campañas, sobre todo el Banco Santander, sabéis que es patrocinador de la Champions League, pues hizo también algunos anuncios eh, vendiendo, vendiendo bizo. pues aquí veis a un... Eh, a un grupo de amigos pues, eh, disfrutando de una pizza en mitad del partido de fútbol y eh, pues, durante el descanso, pues, gracias a, a Bitcoin, resolvían las deudas de cada uno. ¿vale? Eh, tardamos eh, 15 meses en conseguir el 10 millones de usuarios, ahora veremos cuánto nos cuánto tarda en conseguir el último. De hecho, hoy hemos hecho 18 millones de usuarios, eh, tardamos 15 meses en conseguir el 10 millones de usuarios. Y ese millón de usuarios en 15 meses... Eh, hicieron 3 millones de operaciones ¿vale? estamos cerca ya de hacer 3 millones de operaciones en, en un solo día ¿vale? para que os hagáis una idea de cuál, es el, de cuál ha sido el, el registro de, de la evolución del, del servicio y luego una de las cosas que nos dimos cuenta también es que teníamos no solo que dirigirnos al segmento adecuado explicando el servicio de uso sino para que para, para lo teníamos que usar ¿vale? una de las cosas que sobre todo se, se tiene cuenta el marketing, se, estar en el top of mind del, del usuario lo que nos dimos cuenta es de que teníamos que vender sobre todo cuáles eran los momentos en los que, teníamos que los usuarios tenían que pensar en esto. ¿vale? Entonces, pues bueno, pues definimos algunos de los casos más habituales, como son regalos, eh, eh, eh, lo hemos visto antes, pues eh, delivery o, gastos, o cenas compartidas, festivales de música y luego reuniones con amigos o pistas de pádel o de tenis. ¿vale? Eso eh, identificamos que los casos más habituales los que los usuarios pues, tenían que identificar como, como la primera solución que se les viniera a la cabeza ahora la hora de señalar las Yo creo que poco a poco eso fue calentro, ¿no? Hemos hecho alguna campaña, eh, alguna campaña más, pues sobre todo pues, eh, identificando a aquellos usuarios, dándoles nombre a los usuarios eh, de Vistum, pues desde, desde eh, el hombre, que es el, el elgo, perdón, que es el que adelanta el dinero y luego todos los más le paga. El postre es el único que pide postre y luego el pide que es la cuenta que se re, se repartan a partes iguales. El tech lover, que es el primero que prueba todo este tipo de cosas. La decimal es la que si le pues, 15 con 15,17 euros no le vale que le mandes 15, le tienes que 15,17. Y la de genial que todavía no se ha enterado de qué ¿no? Poco a poco, poco cosas, que sobre todo mucho humor, yo creo que humor blanco es pues, lo que hemos venido desarrollando desde entonces pues, para explicar eh, cómo funciona esto y cuáles son las ventajas sociales. ¿vale? Hicimos otra cosa también bastante chula, que funciona muy bien a, en el ámbito de, de, de medios ganados, es decir, pues, hubo, eh, hubo medios interesados en un booklet de noticia, en Churriana, que es un pueblo, es un barrio de Málaga, perdón, eh, que fue eh, hace más de 20 años el sitio donde se hizo la, la prueba de peligro con euro. ¿vale? Es decir, se repartieron los seguros de mentira, eh, pero que la gente pues, podía intercambiar pues, para comprar cosas como si fuera moneda real. ¿vale? Eh, entonces, aprovechando esa femeia de los 20 años, esto fue creo que en 2019, 2018, no problema, 1989, eh, hicimos una revisión en Churriana. Entonces, los churrianeros pues, pasaron de ser los primeros a, a usar el euro a ser, a ser los primeros que utilizaban Bizum para todo. ¿vale? Entonces, bueno, hicimos esa, ese pequeño niño, eh, nos desplazamos a Churriana, pues, eh, este era un churrianero. Pues, que, o sea, gente local fue la que participó en la, en la campaña de, de, de promoción. Pues, hicimos unos vídeos pues, muy, muy divertidos: pues, eh, pues eso, pues, desde compartir la pista de pago, desde un regalo de la oficina, hicimos algunos memes con ellos. Y luego, sobre todo, una cosa que hemos venido haciendo desde entonces es todo lo que hagamos de marketing eh, que sea compartido por las entidades. Es decir, todo aquello que estemos haciendo desde el punto de vista de comunicación, que las entidades puedan tomarlo y adaptarlo a, a sus comunicaciones. ¿Vale? Es lo fundamental, aprovechar la potencialidad, porque en este momento nosotros no podemos dirigirnos a los usuarios para vender los usuarios del banco y nosotros lo que podemos hacer es aprovechar los activos que tenemos en forma de redes sociales pues para, y, y, de, y de la página web que tenemos pues para promocionar ese ¿vale? Pero en el fondo son las entidades financieras las que tienen que animar a que los usuarios de Amazon, pues eh, lo conozcan y lo utilicen. ¿vale? Entonces, bueno, eh, ya hemos visto pues, el contexto, cuáles han sido, cómo fue el nacimiento de Bizon, y ahora vamos a ver pues, a los atributos que han hecho de Bizon pues, el servicio tan popular que es a fecha de hoy. ¿vale? Eh, algunos de los hemos visto, eh, se basan en transferencias inmediatas, esto ha, dio mucha confianza al usuario, es decir, un usuario que quizás no conocía el ni cómo funcionaba, si yo intentaba hacer un mismo y veía que en cinco segundos el dinero tenía en su cuenta y nadie se lo podía quitar, eso ayudó a que tuviera mucha más confianza en el servicio y lo adoptaran y fueran prescriptores del mismo. ¿vale? Es muy fácil de activar, es decir, el usuario lo único que tiene que hacer es ir a, a, a su banco y, y directamente por registrarse, aceptando los términos y condiciones, no tiene que dar ningún dato más. Luego la experiencia de usuario es muy sencilla, pues método de unidad bancaria. Vizum, contacto, eh, importe, concepto y fuera. La seguridad, estos son los atributos fundamentales que yo creo que reforzan sobre todo la venta de, de Vizum. Hacerle ver al usuario que, que no está operando nadie más, que no hay nadie intermediando en el servicio. Es, es directamente una transferencia de su banco a otro banco. ¿vale? Y la universalidad, esto, esto es para todos los bancos. ¿vale? Eh, una de las cosas fiables que tenemos son los, son los datos de los usuarios. ¿vale? Entonces, ¿A qué me refiero? ¿Qué, qué, ¿Qué es fiabilidad? Que al fin y al cabo... Todos los datos que se utilizan en Bizot han venido previamente validados por la industria financiera. ¿vale? La industria financiera está muy supervisada en ese sentido, es decir, eh, tiene que asegurar que, que la persona que da de alta una cuenta pues, presenta su DNI, tiene, unos, tiene unas, formas de, de, unas formas de comunicarse con esa persona validadas, pues ya sea email número de teléfono. Entonces, eh, ¿sabéis que uno de, las, uno de los atributos diferenciales de Bizot es que yo, cuando intento hacer una operación a una persona, antes de, antes de completar el pago, se me presenta el alias. El alias que no es más que el, el nombre de pilar de esa persona y las iniciales de los apellidos. De esta forma nos, nos garantizamos de que si el teléfono ha cambiado de, de manos, eh, porque es una persona que hace años que quizás por la que no, no vemos, eh, luego el teléfono tiene que estar seis meses desactivado sin otra persona, antes de que se a otra, otra persona, pero por lo menos así nos garantizamos de que la persona que yo tengo eh, guardado ese teléfono en mi agenda es a la que yo es estoy viviendo el eh, bueno, esto es, un, esto es un poco más de eso, no voy a entrar mucho aquí, pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo funciona, ¿vale? Se me está formado por, por capas. En primer lugar están los usuarios, ¿vale? Los usuarios que, como he dicho, eh, pertenecen a las entidades financieras. Luego las entidades financieras se conectan a BIZUM a través de sus procesadores, que es eh, y CKMAC. Y luego lo que es Bizum son tres elementos fundamentales, ¿vale? Por un lado es el directorio, lo que permite que todos los bancos manejen los datos, los mismos datos de la de forma fiable, eh, la marca, que yo creo que ya es un valor eh, claramente pues, eh, muy potente del de servicio. Y luego los reglamentos, es decir, los reglamentos no vienen más que a definir cuáles son las formas de uso del servicio. Es decir, que todas las entidades financieras que hemos visto antes puedan utilizar el servicio en las mismas condiciones, con, los mismos, con las mismas reglas funcionales, técnicas operativas para que sea homogéneo el experiencia de hecho, ¿vale? Y luego por, debajo, bueno, luego por debajo está la cámara de mitigación que en España la, la opera eh, ¿Cuáles son los casos de uso más existentes en Todos conocéis este de aquí arriba, que obviamente pues, tiene, eh, tiene más volumen. Ya tenemos 650 millones de operaciones y si os acordáis de antes, tardamos 15 meses en acceso a 3 millones ¿vale? ya tenemos en 5 años 600 millones y 650 millones de precio, ¿vale? Pero PISI no solo tiene el caso de uso de personas, también tenemos el, el caso de uso de, de donaciones en EC. Esto, eh, esto estaba fuera de la hoja de Ruta de Vistos, fue una propuesta que se hizo pues, en 2017 para ayudar a que las organizaciones, de, a las ONGs, las ONGs no gubernamentales, pudieran utilizar una fórmula adicional para, para conseguir donaciones. Eh, al principio pues, era, un método de, era una opción residual en las ONGs pero sobre todo hemos visto ahora, a raíz, sobre todo a raíz de la pandemia y a raíz del Volcán de la Palma, pues eh, por ejemplo, en, en, para el Volcán de la Palma, en dos semanas creo que se recaudaron casi dos millones de euros. ¿sí? ¿Sí? Y que también las ONGs están utilizando esta forma para, para llegar a gente, pues de una forma mucho más ágil y, y, y rápida. ¿vale? Eh, ¿Dónde estamos poniendo el foco a FHD? de En e-commerce. ¿vale? Eh, ahora mismo, pues 22.000 comercios, ya se puede, ya esté disponible el como forma de pago, pues desde Cortubles, Renfe, Europa, Mediamar, ¿vale? Decathlon, son sitios en los que yo estoy comprando online y puedo finalizar la compra utilizando piso como forma de pago y identificándome con mi número de teléfono. ¿vale? Eh, otra, otro caso de uso que hemos sacado en, a finales del año pasado fue el, el, el, el pago de loterías y cobro de premios en, en SELAR, en Administración de loterías de vale Ahora cuando, si queréis comprar un décimo de lotería para el guardo de Navidad, pues cuando vayáis a Administración de Lotería, eh, podéis decir que queréis pagar con Visum, lo único que tenéis que hacer es ir a, ir a la app de vuestro banco y generar un código QR. ¿Vale? Este código QR se lo enseñó en Saludero, lo escanea y pagáis el décimo. Si al revés, si habéis si tenido un premio, pues directamente pues, eh, escaneáis el código QR y si os interesa directamente, el dinero de la cuenta pues con la comodidad de no tener que llevar efectivo encima después de, después de ir a, a la empresa, ¿vale? Otros casos de uso que estamos desarrollando pues es el pago profesional. Es decir, imaginaos pues, un fontanero un, un fisioterapeuta, un, eh, una persona que, que, que, es, que, esté, eh, eh, que trabaja por cuenta propia y, y que pueda utilizar pues, eh, que no tenga un TPV físico como cuando vais a un sitio a pagar, pues directamente con Mistom puede lanzarte una solicitud de pago y directamente pues aceptar en tu aplicación bancaria para, para hacer el pago. ¿vale? Y luego pago de empresas a usuarios, que bueno, eso es algo que estamos desarrollando, pues para imaginaros en un futuro, pues que vuestra empresa pueda pagar la nómina con Mistom o, o incluso pues que una campaña de promoción de una, de una marca de patatas fritas pues pueda incluso, dándole solo un momento de teléfono, pues te pueda dar el pago del premio o del descuento, o de lo que sea, directamente con, con ¿sí? en, el, en el pago e-commerce lo que hemos hecho sobre todo es eh, apoyarnos a los comercios. ¿vale? Igual que nos dimos cuenta con el pago entre personas cuáles eran los canales que teníamos, o, o las formas más exitosas que podíamos eh, atacar, aquí lo que hemos hecho sobre todo pues, es con hablar con los comercios. ¿vale? Los comercios eh, interesados en, en, en de Alizum lo que hemos hecho ha sido campañas de ¿Vale? pues Desde Decathlon, que fue el, uno de los primeros comercios que hizo por el pago con Bizum, a Despinia, a, a Bacarés. ¿Vale? El, el, de, el pago con Bizum en, en comercio electrónico, pues bueno, eh, para los que no lo hayáis probado, directamente si veis el botón de Bizum en, en, en un comercio online, al seleccionarlo, lo único que tenéis que hacer es meter vuestro número de teléfono. ¿Vale? vuestro número de teléfono, eh, la mayoría de las entidades ya están tirando a esta experiencia de uso, lo que ocurrirá es que el banco os mandará una solicitud de pago a vuestra aplicación bancaria. ¿vale? Os lleva una solicitud de pago, decís que queréis completar el pago y se finaliza. ¿vale? Eh, esta experiencia de usuario pues, creemos que es bastante más ágil de, de, que otras que están ahora mismo pues, en el mercado, sobre todo porque no tengo que ir a la cosa la cartera, no tengo que teclear ningún dato que no sepa, pues el mundo se va a su propio teléfono móvil normalmente tenemos el teléfono eh, con nosotros en sí. Lo que, hemos, lo que hemos visto es que hay eh, empresas tecnológicas que están utilizando eh, eh, eh, la compra online que hemos visto con Vision para ofrecer una solución de pago físico. ¿vale? Esto es algo un poco raro que hemos visto, pero bueno, lo están utilizando. Esta empresa que lo que hizo fue pues, hablar, por ejemplo, con una farmacia, esta es una farmacia de Barcelona, que ha incorporado este, este QR en su vitrina, de forma que yo, pues cuando voy a hacer el pago y digo que quiero pagar con Bizum, lo único que tengo que hacer es escanear este de QR, enlaza con una operación en vuelo que, que tienen desde, desde la propia farmacia, y ya directamente pues, puedo hacer el pago eh, con Bizum como si fuera una compra online. Digamos ¿vale? que lo que, que se está haciendo es ir el mundo online con el mundo físico. Estos son los comercios que aceptan Bizum a, a fecha de hoy, algunos de ellos. Eh, todos los datos tenéis en, en la página, en la página web de Amazon. Y luego, pues, para que os hagáis una idea de, de los objetivos. Los objetivos pues, es, es acabar con 5 millones de, de compras, que como veis, pues, es bastante poco comparado con los datos de personas que, que os decía antes. ¿vale? Entonces, todavía hay un recorrido muy grande, muy grande que hacer. Y esto, sobre todo, si os acordáis al principio de, de la presentación, pues, eh, la solución sueca que hacía tantas operaciones con la mitad de usuarios de viene por esto por esto, porque tiene muchísima operativa con comercios, ¿vale? Es decir, lo que ha hecho ha sido ir evolucionando poco a poco todo, todas las soluciones han, han nacido con pago entre personas y poco a poco han ido incorporando eh, pues otros, eh, otros agentes en, en el directorio, en el universo de, de usuarios adheridos que, que enriqueciesen el, el, el uso, es decir, estos comercios están interesados en el mismo es porque detrás hay 18.000 usuarios que pueden hacer uso del servicio, ¿vale? Para que os hagáis una idea de los datos eh, globales, pues hoy hemos llegado a, a más de 18 millones de, de usuarios, más de 650 millones de, de transacciones, pero una de las cosas de las que eh, más contentos y orgullosos estamos es de, de la actividad que hay, ¿no? es decir, el, el, el uso del servicio es recurrente y cada vez pues, eh, va, va creciendo, ¿no? Es decir, eh, todos los meses al menos el 76% de los usuarios se usan una vez, ¿no? Y si estamos hablando de forma trimestral, pues cerca del 90%. Una barbaridad. Es decir, que tanta gente, obviamente, no estamos al nivel de WhatsApp. WhatsApp eh, creo que pues, el 95% lo utiliza una vez al día, por lo menos, pero eh, sí que estamos muy contentos de, de, de que un servicio pues, que bueno, pues, no tienes por qué utilizar todos los días se esté utilizando pues, con esta. Por esta. Eh, el perfil de un usuario de, de Bisco, pues bueno, lo vamos construyendo año año. Eh, esto pues también. Gracias a las entidades financieras pues, que nos dan el, el, el, cuál es el peso de sus usuarios por tramos de edad, y lo que hacemos es agruparlos para construir la pirámide global. Eso es lo que os decía antes. ¿vale? Es decir, al principio, el servicio pues, tenía, el, el, el tenía muy pocos usuarios jóvenes. ¿vale? Estos usuarios jóvenes, pues, eh, cuando nos dirigimos a ellos comercialmente, pues, no estaban muy interesados en el Y sin embargo, pues, los que primero utilizaban visto pues por los usuarios de 25 44 años. Al darnos cuenta de esto, pues ya fuimos adaptando un poco las comunicaciones y ahora si os fijáis lo que ha pasado es que sobre todo han crecido los perfiles más jóvenes. ¿vale? Los, los más jóvenes han sido los que le han ido viendo el, el, el al, al servicio, quizás también porque eh, estos han sido prescriptores de estos y estos de estos, no sabemos daremos miedo, pero eh, sobre todo ha sido porque los propios usuarios han sido prescriptores ese servicio. Como, como nota curiosa, el año pasado hemos notado un incremento muy fuerte. De los usuarios ¿no? de, años, bueno, de, de más de 45 años. ¿vale? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque en el fondo yo creo que hay una, una explicación muy sencilla. ¿no? A raíz de la pandemia, pues que no había tan, tanta facilidad de acceso al efectivo, no se podía salir, eh, se quería evitar el contacto, sobre todo desde pues compartir billetes monedas. Pues lo que hemos visto es que gente que quizás no estaba muy interesada en Vizu, no ha solución pues en su móvil, pues han visto el valor de utilizar. ¿no? Creo es buena señal ¿no? que, que tengamos una pirámide de, de, de población tan sumamente representada en todos los ámbitos y que no sea algo que esté, que esté muy desbalanceado, porque al pues cabo acabaría, acabaría muriendo y tiramos eso en ese, en ese segmento de, de población. En cuanto a e-commerce, pues bueno, estos son un poco los, los datos que, que ya hemos conseguido. Eh, ya tenemos 4 millones de copres, estamos en quitar los 5 millones pues, para el, el objetivo y luego, pues, eh, algunas de las de las cuestiones que son los comercios que tienen que incorporar dentro de sus, dentro de sus explicaciones pues de, de formas de pago, en el footer incorporar los, los métodos de pago aceptados, también para que incluso pues, vaya poco a poco, eh, tomando un poco más de relevancia en el, en el sector e-commerce. Eh, e ¿vale? Bueno, estos son los, los bancos que inicio eh, a fecha de hoy. ING pues, decidió incorporar Rizum eh, unos años después. Es decir, no, no estuvo con todos los bancos al principio y luego poco a poco se han ido incorporando ¿sí? eh, otros, otros bancos. Por ejemplo, Orange Bank eh, llama la atención. Bank es, es un banco que, eh, digital de, de la TELCO ORANCH, que en, en, en el lanzamiento en España directamente lo que quiso ofrecer a sus clientes es Victor, nada más la nada, nada más, ¿no? Entonces es un banco que se caracteriza por ser eh, netamente digital y que quisiera lanzar pues eh, de primeras. La verdad que, que, que nos hizo un Luego, recientemente habéis visto en, no sé si visto en las noticias, con el FISO Banco Alemán en 26, en 26 que también ha, han dicho ellos públicamente que ya van a incorporar Pues, bueno, pues va, Vamos sumando poco a poco, a pesar de que tengamos una amplia penetración en, en el segmento de la población bancarizada, pues todavía tienen entidades financieras eh, por adherirse. ¿Vale? Luego, por daros unas pinceladas de esto, es algo que hacemos eh, dos veces al año. Eh, hacemos oleadas de marca. Es decir, queremos saber cómo respira la marca, cómo valora la marca eh, por parte de los usuarios. ¿vale? No que no, no nos quede con nosotros solamente los datos, sino si hay algo sobre todo que, que, que podamos detectar para poder resolver. ¿vale? En este sentido, lo que vemos es que eh, hicimos la primera en, en julio de 2020 y la segunda en enero de 2021. ¿vale? Pues eh, el top of mind que decía. ¿no? Es decir, el usuario que es lo primero que recuerdo cuando le hago este pago. ¿Cuáles son las autoridades espontáneas? Es decir, oye, viene una forma de pago de personas y, el, y la persona responde. Y la autoridad sugerida es que le pones una serie de, de opciones y la que conozca. ¿vale? Entonces, para que se hagáis una idea, pues, eh, visto cuando empezamos en 2020 esta, esta, esta, esta, esta, esta oleada, pues estaba muy por ojo de PayPal. ¿vale? Sin embargo, en enero de 2021 pues, superaba PayPal y PayPal bajó bastante en topo. 5, ¿vale? En notoriedad espontánea, pues también estábamos por debajo de, de PayPal, y sin embargo, pues en el 2021 pues, eh, les superamos. Y luego en notoriedad sugerida, eh, también estábamos por debajo de PayPal, y todavía estamos un poquito por debajo de PayPal, pero ya son solo 0,3 y no pues, los casi 10 puntos que estábamos buscando. Vemos que estamos muy por encima de otras funciones de, de pago, como Google Pay, Twitter etcétera, y creemos pues, que eso hace que el, que el usuario pues, nos valore mucho más, ¿no? que la notoriedad sea muy relevante. En cuanto a, a, otros, a otros datos, pues, bueno, también les preguntamos por el uso que hacen mis servicios, ¿vale? si en los últimos 15 días, si usan habitualmente, si usan en el último mes, y si os fijáis en el, el, el panel, pues se ha engordado muchísimo, ¿vale? de, eh, no solamente que, que nos conocieran bizu sino el uso que hacían de bizu, ¿vale? nuestra pirámide se ha, se ha engordado bastante. Eh, respecto a julio de 2020, y sin embargo, la de PayPal ha pues, decrecido. Y bueno, ya por, una, por el momento de más también hay una, hay una cosa que se suele medir en, en este tipo de, en este tipo de eh, pues, en las marcas a la hora de recomendarlas: un factor que se llama Net Promoter Score. ¿vale? Es decir, es el grado de recomendación que tienen los usuarios a la hora de pues, eh, prescribir el servicio. ¿vale? Eh, si os fijáis, pues el, eh, los usuarios nos dan una nota de, de 7,72, está, está muy bien, es decir, tener un net cercano a 8, es decir, que, que la gente recomienda el servicio con una nota de 8, es bastante bueno, ¿vale? es decir, esto es pues, casi 5 estrellas, con estéis en medio, eh, eh, si estamos hablando en esa escala de, de recomendaciones de, pues, de lo, lo que más os son pues, es las estrellas de, de la tienda de Apple y de Google, ¿no? pues estamos casi en las cuatro 4, cuatro estrellas y pico, eh, a la hora de, de ser recomendados por, por los de, de usuarios. Sí, bueno, y que, y que, ¿cuáles son los atributos que, que destacan? ¿Cuáles bueno, son los atributos principales que destacan? Pues bueno, eh, la verdad que aquí, aquí destacaban por la universidad, de, de, de, la seguridad. Eh, son distintos atributos que, que sobre todo yo creo que hemos, hemos crecido en todos ellos. Y, y sin embargo, pues hay uno que todavía estamos un poco bajos, que es el método favorito para e-commerce. ¿vale? Aquí estamos muy por debajo pues, de, de Paypal, pero bueno, eh, creo que Paypal tiene mucho más, tiene mucho más trayectoria en, en ese, en ese terreno y nosotros pues esperamos poco a poco ir. Pues, ¿vale? eh, hablando del, de la popularidad del servicio, pues bueno, eh, ¿qué es lo que hemos conseguido a fecha de hoy? Pues eh, la verdad que bastante espontaneidad en, en, en, en, en, en el reconocimiento y en el uso de ¿no? eh, pues, este pues, tipo de marca. Aquí unos tantos de menciones en Twitter y, y de inversiones y de seguidores en Twitter, redes sociales, eh, eh, no sé si habéis visto por la calle, pero bueno, ya eh, incluso artistas callejeros con su número de teléfono dicen para poder recibir el, el dinero por ahí, en vez de tener que dejar una monedita. Luego esto se hizo bastante conocido, pues el, el rey médico le hicieron un grafito, creo que hizo en Valencia, eh, eh, cuando, cuando salió de España. Eh. Chiques, luego os hago un visto. Eh, dice que se que, que, que, pues ha trascendido la, la, la popularidad del servicio y ha trascendido pues, el, el uso, y ya es algo que se está estandarizado en entre todos. Entre, incluso en el cariño, pues, eh, creo que con aquí estamos visto, pues también para que veáis un poco cuál es el, el crecimiento que está, que está teniendo. El también hemos crecido en redes sociales. Es cierto que crecer en redes sociales es muy complicado, porque aquí hemos crecido fundamentalmente porque hemos empezado a hacer. Eh, promociones en, en Instagram, en sorteos, etc. Pero eh, el, site, pues, de sociares, eh, decir que el hecho de tener 18 millones de usuarios pues, no te hace también tener millones de usuarios en redes sociales. ¿Sí? Y luego también dentro, del, dentro, del, la, dentro de los medios. ¿no? Eh, eh, hemos visto pues, que nos han dedicado a algún, a algún, a, a algún monográfico en, en televisión española. Eh, en, en el sorteo, eh, perdón, en el concurso este de boom se hizo una pregunta también sobre Bizum, ¿vale? Y luego también vemos que en distintos medios, pues siempre eh, suelen sacar repugnantemente eh, noticias alrededor de, de este Bizum, que están en métodos, de, de, en, en medios franceses, Tenía que en el medio argentino también, eh, Clarín también, pues hablado de Bizum de, de, y del éxito, ¿no? De alcanzar y ya eh, eh, por ir acabando antes de, antes de pintaros un poco cuál es el, el escenario de, de próximos pasos de ISO, eh, para que os hagáis una idea cuáles son las campañas ¿vale? que, que, que, hemos ido, que hemos ido lanzando últimamente a finales del año pasado pues, no, eh, lanzamos una, una campaña de software activo una vez para dar muestra de lo fácil que es activar ISO para pagar un comercio online ¿vale? hicimos alguna colaboración con comercios y ahora esta, esta última en, en, en verano Hemos hecho una con Se Nota y básicamente, pues, eh, jugando también un poco con el humor, pues, son los morditos que se te ponen cuando, cuando haces un bici, no cuando, cuando ves la facilidad que tiene. La de hecho, hemos hecho un, un filtro en Instagram pues, con los morritos estos que puedes utilizar. ¿vale? Y eh, eh, sobre todo, esta campaña la hicimos de la mano de Ren. que ¿vale? acaba de incorporar digamos, en forma de pago. La verdad que se volcaron en, en ayudarnos también a, a, a darle posición a darle en la campaña. E incluso pues, poniendo pues anuncios en, en las teles en los en los aves en los eh, reposacabezas eh, distribuyendo haciendo mailing también a clientes estamos muy contentos por, por estas, estas colaboraciones con, con también hicimos una con el Europa pues sorteamos cinco vuelos también con el Europa eh, por, eh, por Europa eh, pues yo creo que este, esto tiene mucho sentido para hacer crecer y creciendo pues, que eh, no solamente se conozca desde el lado de vista de los bancos sino también se conozca de vista desde, desde los comercios. ¿no? Entonces, puedes incorporarlo como forma, como forma de trabajo. Y con, ya casi como conclusiones, pues eh, eh, Dizum hoy es un genérico, el hacer un ya como parte del vocabulario. Eh, eh, los propios usuarios, yo creo que el éxito de Bizum se basa en que eh, los propios usuarios han sido los tres ¿vale? es decir, son los usuarios que han vendido y vendido un servicio a, a, sus, a, sus, a sus colegas, a sus familiares, a sus amigos, ¿vale? Luego también el auge de los, de los pagos eh, eh, cuenta a cuenta eh, es algo que no se, estaba, que no, que no se usaba tanto eh, en el terreno de, de los pagos en comercio, es decir, pues, eh, la habitual era sacar una tarjeta de crédito de débito y poco a poco también la cuenta va formando parte del portfolio de, de métodos de pago que puedo utilizar. ¿vale? Eh, incluso ya en algunos e-commerce, Bitcoin representa el 10% de, de los pagos que mercado, ¿vale? No es mucho, pero si es mucho, si lo comparamos con el poco tiempo que llevamos, lleva, ¿vale? Eh, aquí vamos a mejorar el, la conversión de, de los comercios. Es decir, es algo que ayuda también a los comercios a finalizar las compras por parte de sus clientes. Y, y la primera experiencia. Este, esto ya entró en la con, con la ruta de Esta es la, la primera experiencia del Istum en comercio presencial. Ya lo he contado antes, que es la de pago de y las expuestas del Estado. Es decir, yo eh, voy teniendo un código QR. ese código QR, pues... Eh, se lo, lo escanea en, en, desde, desde detrás de la caja y hace toda operación. Si yo voy a cobrar un premio, pues tengo aquí el total a cobrar, ¿vale? son es 20 euros, y de tanto, lo que tengo que hacer es eh, pues, eh, que me den mi QR y tengo el ingreso de, de, de, del pago del premio en mi turno, ¿vale? y, y para concluir, pues, el, eh, pues los próximos pasos. Días, ¿vale? Claro, es un comercial, como digo, es sobre todo especial en, en comercio electrónico. Las novedades que hemos incorporado este año, pues ya las he mencionado, pues la, la compra presencial en, en código QR, el pago a profesionales y, y también incorporar pagos de, de empresas. Y luego otra que, cosa que estamos viendo, es explorando es una aplicación propia de Bizu. Ahora Bizu, pues está eh, integrado dentro de las aplicaciones de los bancos, pero creemos que puede ayudar sobre todo a que aquellos que, que, que les interese pues eh, tener una relación distinta con el banco, porque el banco, el banco siempre gusta tener una relación diferente con el banco pues poder darle la opción de hacer visum o a través de la aplicación bancaria o a través de una aplicación dedicada exclusivamente a visum donde puedes utilizar cualquier banco ¿vale? y luego las cosas que estamos explorando pues hay algunas que creo que son muy relevantes no pues eh, ya he tratado al principio pues dentro de prioridad europea es decir que puede existir esa solución paneuropea que permita pues eh, utilizar visum pues, en cualquier país eh, un identificador digital eh, esto es algo que está muy de moda, muy de moda ahora. Eh, lo, lo más familiar que seguro que os tiene en la cabeza pues, es cuando estáis en una página web o en una aplicación y os piden identificaros, pues tenéis la opción de identificaros con Facebook o con Google. ¿vale? Eh, estamos explorando que también Business se ha identificado veces en ese sentido. Creemos que tiene, que tiene valor porque le damos al comercio datos que están validados. Es decir, en, en Facebook yo puedo ser el patogón y el comercio pues, pone su CRM para todo, pero no, no conoce nada. Más, ¿no? Entonces con esto queremos que puede ayudar a, a darle valor a, a los estudiantes y sobre todo porque desde, desde instituciones europeas, desde la Comisión Europea se está trabajando en crear un, un wallet de identificación digital, ¿vale? Un wallet de identificación digital que permita que un usuario, eh, lo más cercano que tenemos nosotros es el DNI electrónico, ¿vale? Ahora está la iniciativa del DNI 4.0, que permita que directamente pues eh, eh, exista un identificador digital que me permita eh, verificar mi identidad sin, sin sacar nada físico decir, sin sacar mi DNI directamente pues que eh, o generalmente digo QR o, o, o mediante alguna otra opción eh, que, que sea segura y fiable pues poder identificarme ante ante alguien sin necesidad de, de llevar nada más que, que mi teléfono ¿Vale? bueno luego nuevos casos de uso e interacciones con terceros porque nosotros tenemos también del ecosistema de Bitum, pues no solo pasa por, por estar, eh, por estar eh, presentes en las aplicaciones de Belvago, pues, sino por estar cada vez más presente en otros ámbitos y por qué no, pues poder lanzar un Bizum desde cualquier otra aplicación. ¿vale? Y nada más, creo que, que os haya resultado claro y si tenéis preguntas o queréis que, que, que aclare cualquier cosa, pues estoy a vuestra disposición. Sí, acá. ¿Piensas que el dinero físico va a morir definitivamente en aquí unos pocos años? Yo creo que va a ser complicado demorar el dinero físico, eh, más que nada porque eh, eh, todavía tiene un, un amplio uso en España. Eh, la tarjeta por ejemplo lleva más de 50 años o sea, más con más uso que aquí y todavía seguimos pagando mucho en, en efectivo. Yo creo que eh, iniciativas como Bison van a ayudar a, sobre, a sobre todo que cada vez pues, haya menos eh, efectivo, pero, pero tras la pandemia lo que hemos visto es que el, el aumento de de efectivo se ha incrementado ¿no? Entonces, cada vez más, yo creo, yo creo que lo que vamos a ver más es que cada vamos a tener más opciones de pago no en efectivo, es decir, cada vez más comercios van a, van a ofrecer una forma de pago pues, alternativa al efectivo, eso va a ayudar y luego sobre todo las, las legislaciones. ¿no? Eh, aquí en España creo que ya nos puede pagar más de 1.000 euros en no efectivo a nadie, tienes eh, que utilizar una transferencia o utilizar un plataforma. Eh, así que no, no creo que lo veamos en, en la eliminación del efectivo. De... Bueno, hablando de límites, Ubuntu tiene un, un, un límite diario de 1.000 euros, ¿no? si no me equivoco. Tiene un límite por operación de 1.000 euros, pero no, no es diario. ¿Quién marca esto? lo bueno, marca la banca, lo marca el Ministerio de Economía y Hacienda. Esto es, es un reglamento nuestro. Es decir, al fin y al cabo, dice, no está pensado para, para operaciones pues, eh, no muy altas. Eso eh, se acordó con los bancos al, al principio. Es decir, ahora mismo empezamos con máximo 500 euros por operación, luego lo ampliamos a 1000. Lo que pasa es que es cierto que hay bancos que todavía han mantenido el límite de 500, porque eso ha es recibido cada banco. Y lo que sí que tiene, existe un límite es la recepción. ¿vale? Es decir, yo no puedo recibir más de 2.000 euros al día por Bitcoin y solamente puedo recibir 60 operaciones al mes. La otra curiosidad viendo la web, eh, me llama la atención que seáis si tampoco. ¿no? La plantilla son nueve personas, si ¿no? Somos nueve personas, eh, pero bueno, eh, eh, tiene su truco, ¿no? Es cierto que somos nueve personas, pues que los que eh, gestionamos el, el día a día de bike, coordinamos con las entidades, pues hacemos la propuesta de, de nuevos reglamentos si y nuevos planes de uso, pero bueno, to luego toda la parte tecnológica. Está externalizada en RETSIS, que al fin y al cabo es uno de los procesadores más grandes en España y el que nos ayudó a, a, a tomar un poco más de velocidad con CERES, ya que tenía todas las conexiones hechas con los bancos. Entonces, bueno, tiene sentido. Tiene, tiene Gracias. ¿Sí? Tengo una inquietud. Recío, mi cajero, no se puede hacer o sea, No soy de aquí. Estoy conociendo el producto porque venimos de, de manejar una, una aplicación que tiene eh, algunas características similares, pero había tres aspectos fundamentales ahí: uno, la seguridad de las compras eh, por internet, porque el código de las tarjetas. Uh -huh. eh, el otro es que hay muchas personas que están fuera de, de los bancos que manejan sí. el efectivo. Entonces, ahí a las la personas sobre todo que compañero o uh -huh. cualquier persona así como se le pasaba a un mismo, le decían tienes un equi que solo lo abres con una con el teléfono y lo recepcionamos ya con ese NX, ¿no? con aplicaciones libres y pago o voy al cajero y uh -huh. le el dinero uh -huh. entonces está, está en todo el proceso de ver por qué no, no era viable también un retiro que es una persona necesite bueno, eh, yo creo que tiene la explicación de que eh, eh, en, en España es una de las poblaciones más bancarizadas del mundo. De, de, de, de, casi todo el mundo en España tiene una cuenta bancaria. Eh, y como tiene una cuenta bancaria, pues puede, tiene su disposición de una tarjeta de débito. Entonces, con las tarjetas de débito normalmente pues, te basta para sacar, para sacar efectivo. ¿no? Yo creo que en el fondo, pues el hecho de poder tener una tarjeta de débito, pues ya puedes ir a cualquier casero a hacer retiradas de, de, de efectivo. Y, y luego, en el fondo, pues la esencia de IZUM eh, no es que vaya a luchar contra el efectivo, pero sí que, sí que es una alternativa al efectivo. Entonces, quizás, te, te, te, te, no, no digo que no pueda pasar, pero quizás es un poco un contrasentido que IZUM, que, que es una alternativa al efectivo, permita retirada del efectivo. Y lo que nos hemos dado cuenta es que mucha gente utiliza IZUM eh, con amigos como cajeros Es decir, si un amigo mío tiene un dinero en efectivo y yo necesito en ese momento algo, pues, ahorita, ahorita de 20 euros, de 20 euros, y hemos llegado a un casquero alternativo eh, Luis, mira, que, que ¿Sí, ¿sí? el tema se volvió tan, tan interesante que en una familia todos abren el, el código y donde estén en cualquier parte ¿no? que me faltan 10, me faltan 20 es demasiado fácil y no tiene costo ya internamente después de ser con montos ahí, pero estaba Estén dudando de todo eso, sí, es por ti. de qué país? España? Bueno, yo eh, tengo otra pregunta. La primera es: si piensan integrarlo con criptomonedas a futuro, para hacer una ponencia con criptomonedas, porque pienso que en muchos comercios igual van a empezar a pedir el pago con ¿no estas Y la segunda, es ¿cómo lograron? el hecho de transferencias inmediatas, si los datos igual son validados por el banco y el banco mismo, teniendo un número de cuenta o sea, ustedes lo que hacen es utilizar un número de teléfono, el banco en este caso utiliza un número de cuenta pero ustedes validan los datos a través de los bancos, o sea, ¿cómo lograron esa inmediatez que el banco no podía lograr o que te cobra por esa inmediatez? Bueno, pues eh, la, primera, la primera pregunta, la verdad que depende un poco de, de la que de los bancos, es decir, yo, yo creo que ahora mismo la relación criptomonedas entidades financieras tradicionales eh, todavía no es eh, no, no trabajan en, en el mismo sentido yo creo que todavía eh, eh, se está viendo como las criptomonedas como un elemento un poco extraño dentro del sector financiero entonces no digo que no pueda ir en el futuro y sobre todo yo creo que lo que va a determinar el, el éxito de las criptomonedas y que se vea como una moneda alternativa real es que lo jueguen como esto o sea, todavía eh, yo creo que la criptomoneda sería como un elemento más de especulación, más de intentar ganar dinero. Eh, no sé, yo no soy muy, muy entendido en esto, pero no sé todavía qué valor le aporta a un comercio recibir un pago en euros en criptomonedas pues, o en Bitcoin, o en, en Ethereum, o lo que sea. No sé cuál es el valor, pero yo creo que cuando, cuantos más comercios se van viendo ese valor, pues seguramente en Bitcoin pues, podamos eh, incorporar pues, otra, otra, otra criptodivisa. Que, que, que el banco acepte, ese es el principal reto, que el banco acepte esas monedas. Y luego, respecto al, a lo que dices, cómo hemos conseguido la mediatriz, bueno, en el fondo, apoyándonos en, en un esquema de pagos inmediato, eh, eh, lo que hacen, lo que han hecho las entidades financieras es ofrecer BISU, apoyándonos en ese esquema, eh, y para cantidades pequeñas, pues ahora mismo ningún banco te cobra por esas monedas. Eh, lo que ha hecho el banco es normalmente no cobrar por visu pero si quieres hacer una transferencia inmediata dentro de tu banca online, esas transferencias normalmente sí que las cobran. Pues bueno, es una política comercial de cada banco, ahí nosotros no entramos y en principio, pues, dicen eh, eh, sobre todo, como está pensado más para pagos pequeños, pues eh, si quieres hacer un pago un poco más grande, pues ya que ir a, a, una, a la banca online, a hacer una transferencia y si quieres que sea inmediata, pues tiene eh, un costo asociado. Hola ¿Qué va? Hola, por favor eh, yo te quería saber porque okay, no sé si lo no que me has mencionado pero te diré un poco tarde, me disculpas ¿Qué eh, dentro de las campañas que tú has realizado? ¿Está bien, viral de para dar a conocer los beneficios y los beneficios, pero no han pensado hacer una campaña educacional ¿vale? para lo que sería el taller de también mayor porque también en gusta es en interés grande también mis abuelos, mis padres mis compromisores, la suerte de que todavía siguen yendo al banco a religiosamente hacer todos sus procesos mm -hmm. y la segunda pregunta sería, estamos leyendo ustedes tuvieron una bueno, seguridad social con tuvo una controversia con ustedes donde hubo un conflicto de fraude pero utilizaron el nombre de nombre mismo. ¿cómo te van a leer? Posibles fraudes o casos de crisis de marca? Bueno, pues fue difícil. A ver, eh, <risa> respecto, a la primera, respecto a la primera pregunta, yo creo que es fundamental eh, hacer estas campañas eh, eh, educativas o pedagógicas, es fundamental. Pero lo que pasa es que es cierto que nosotros ahí tenemos un, un, un alcance un poco limitado, porque no, no conocemos a nuestros usuarios. ¿vale? Es decir, nosotros. Eh, son, son los bancos los que tienen que ir al colectivo, pues quizás está menos digitalizado o menos propenso a digitalizarse, como son las personas mayores, donde ¿no? ¿No puede haber una y tal? y son los bancos los que tienen que hacer ese, ese recorrer, ese camino. ¿no? Eh, pero bueno, hemos visto ante los datos de que el año pasado crecieron mucho, sobre todo esos, esos usuarios. Lo que, sí que, lo que sí que vemos es que son los sobrinos o los nietos o los hijos de, esa, de esas personas los que acaban ayudándoles a hacerse usuarios de vida. Entonces, yo creo que. Eh, eh, hay, hay bancos que tú yendo a la oficina bancaria, eh, por ejemplo, había una entidad financiera que, que tenía incluso objetivos de, de altas visuales de mal en mes Entonces, cada vez que iba pers una persona a esa entidad financiera, el cajero le tenía que ayudar a darse alta en viso Y era una persona, pues, de, tanto de 20 años como de 60 años o de 70 años. ¿no? Entonces, los, los, los, los, lo que quiero decir es que de las entidades financieras son los principales motores en ese camino. Eh, así como lo, los, los otros usuarios de Mito, que sean capaces de enseñarles a esas personas cómo usar el servicio. Yo, yo he enseñado a mi madre, he enseñado a mi tío, y desde que al fin y al cabo eh, la gente mayor tiene, tiene a, su, a su lado gente que les puede echar un cable. ¿no? En la pandemia vimos, por ejemplo, que, que gente que quizás no puede salir de casa. Eh, los vecinos hacían la compra por ellos y luego se, se pagaban con vídeo. Eso lo hemos visto mucho en la pandemia. Y luego, la otra pregunta que me has hecho es la de, la de la seguridad social. Sí, eh, ahí lo que ocurrió es que, eh, no se sabe muy bien cómo, eh, hubo gente que obtuvo pues de forma pues, muy legal datos de prestadores de, de la seguridad social es decir gente que tenía pendiente recibir una prestación por parte de la seguridad social. Entonces, al obtener esos datos, lo que hicieron fue contactarles y decirles que eh, ahora eh, la seguridad social pagaba con Vistum. Entonces, pues cosas que, que lamentablemente pues, eh, intentamos evitar, eh, sobre todo, eh, dando píldoras de seguridad, lo que decía antes, de la, de, pues, eh, píldoras educativas y pedagógicas, sobre todo eh, pensando en, en, en decirle al usuario que Vistum está pensado para que compartas dinero con gente que conoce y familiares. Es decir, que si vas a eh, vender algo por Wallapop, Tienes el riesgo de que quizá esa persona que haya tomado el pelo y pienses que estés comprando algo y hayas un pago y esa persona desaparezca. Es decir, eh, el problema no es, aquí tampoco me quiero, me quiero tirar a la lectura, pero el problema no es Vizum. El problema no es que Vizum sea inseguro, sino que el uso que se está haciendo de ese, de ese, de ese servicio, aprovechándose sobre todo de la popularidad de Vizum, está provocando que gente pues, que, que quizás pues, eh, no, está, no está todavía muy familiarizada con el servicio, pues puede caer en, en una de estas estafas y luego es cierto que hace mucho ruido y, y sale mucho en prensa y, y, y luego pues eh, siempre que a nosotros pues nos llega algún requerimiento de información lo que hacemos es aportar eh, los datos de esos presuntos estafadores ¿no? una de las cosas buenas que tiene dicen es que se puede perseguir al mal, es decir, podemos darle los datos del, de aquel que ha, ha estafado presuntamente para que pues puedan citarlo y... y, y Gracias.